Cuando se haya determinado el perfil del estudiante al terminar su curso, la próxima pregunta que debe hacer es, bueno, ¿cómo yo sé que mis estudiantes cumplen con este perfil? De nuevo, esto no es muy complicado. Hay que someter evidencias que si sí de que cumplen, sencillamente. Ahora, si determinaste que tus estudiantes deben saber algo en particular, pues tiene que proveer la evidencia que demuestre que dominen esa cosa en particular que tú declaraste. Un ejemplo, si el curso es sobre diseño instruccional, los estudiantes deben poder construir un diseño instruccional. Si el curso es sobre el uso de las tecnologías en ambiente educativo, pues los estudiantes deben producir para ese curso el uso de las tecnologías en ambiente educativo. Y vamos a complicar la cosa para que se entienda bien. Si el curso es sobre economía solidaria, los pues estudiantes deben, en ese curso, deben producir un análisis de un caso que propone el desarrollo de una economía de esta naturaleza. Dependiendo naturalmente del nivel del programa, pues uno va a presentar diferentes factores que pueden impedir, o pueden promover, o lo que sea. Lo importante es que se cumplan. Ahora, lo importante aquí, es que no podemos hablar de perfiles de curso si no podemos presentar las evidencias de cumplimiento. Esto es lo que lo hace sencillo e interesante. Pues surge una dinámica interesante entre el perfil propuesta y la evidencia requerida. Si no se puede evi evidenciar el cumplimiento, hay que eliminar la característica de ese perfil. Una vez que se haya determinado el tipo de evidencia que el estudiante debe someter, pues hay que evaluarlo. Y usualmente la mejor forma de evaluar este tipo de evidencia es a través de rúbricas, Pero eso es tema de otro curso este. De nuevo, aquí, lo importante es que el estudiante pueda presentar evidencias de cumplimiento con el perfil y que la producción de esa evidencia es lo que va a guiar al diseñador a poder construir las actividades del curso. Los invito a leer los documentos provistos para esta unidad y participar en el foro de discusión para de nuevo entender un poco más esta dinámica.